Buenos días, lunes 24 de abril del 2023 La Cámara de Diputados después de más de 20 horas de debate aprobó en grande y en detalle la ley de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales Si bien es cierto se le ha autorizado que compre oro en el mercado interno y también se le ha autorizado para que realice operaciones en los mercados internacionales pero se le ha puesto un límite ahí se le ha puesto un límite mínimo que tiene que haber como reserva estratégica, siempre en reservas oro. O sea, no es piedra libre. Además, se le está ordenando al Banco Central que cada cuatro meses informe a esta Asamblea Legislativa Plurinacional qué operaciones va realizando en, con las reservas internacionales. En el tercer gabinete ampliado realizado el pasado sábado determinó acelerar el proceso de industrialización del país, informó el portavoz presidencial Jorge Richer. Señalamos de que somos un gobierno, el gobierno de la industrialización con sustitución de importaciones y vamos a acelerar el proceso, lo que significará dar ese gran salto cualitativo, ampliando y diversificando nuestra base económica. La ministra de la Presidencia anuncia que el país marcará un antes y un después con el salto a la industrialización, tomando en cuenta la fortaleza del modelo económico que maneja el gobierno central. Nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, alternativo al neoliberalismo ha demostrado una vez más la fortaleza que tiene para dar respuestas a la economía de nuestro país y sobre todo lo que tiene que ver con este gran salto que estamos dando en lo que hace a la industrialización con sustitución de importaciones. Somos el gobierno de la industrialización el expresidente de Bolivia, Evo Morales, en el programa dominical de la radio Causao Chuncoca, reiteró su convocatoria a una cumbre de gobierno. Empresarios, banqueros, organizaciones productivas y campesinas para afrontar la actual situación económica en el país. bueno sería una cumbre nacional. No solamente una cumbre con la central obra boliviana, no solamente una cumbre con las subnacionales, no solamente un encuentro con paz unidad, sino... Todos los bolivianos, en base a una información verídica sobre la situación económica, por ejemplo, a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, las subnacionales, es decir, gobernaciones, la FAM. El pasado sábado se realizó el acto de apertura de libros notariados para el inicio de la recepción de postulantes a preselecciones de candidatas y candidatos a elecciones judiciales 2023. Estamos iniciando con la apertura de los libros y esto va a ser por 11 días, que van a estar abiertos de 8 y media a 12 y media, de lunes a viernes, sábado y domingo vamos a estar de 8 y media a 12 del mediodía y sábados y domingos y feriados también en el mismo horario y, en la, y por la tarde de 2 y media a 6 y media. El gerente general de la gestora pública, Jaime Durán, anuncia que el proceso de migración ya lleva el 95% de avance y que a partir del 2 de mayo inicia con una recaudación total. Además, ratifican que el 15 de mayo reciben los trámites de jubilación. Al respecto, indicar que hasta el momento el proceso de migración tiene un 95% de avance eh, nosotros estamos previendo eh, concluirlo hasta el mes de mayo tal como hemos ido indicando a lo largo de todo este tiempo. Importante también recordar a toda la población que a partir del 2 de mayo eh, nosotros estamos iniciando el proceso de recaudación. En el medallero de los quintos Juegos del Alba que se desarrollan en el territorio venezolano, la delegación de Venezuela encabeza la justa con 141 medallas en total, seguida de Cuba, Nicaragua y Bolivia con cuatro medallas.